Amo shimu teki tu teku antech nel no kia. Nepa il wika kampa icha no tata unka kalme para Ipananitose. Sinta amo melawak nimechil wikto skia. nepa ni wili ti kampa Anitose. itstose. Wan me senka amucha. Wa kasempa ni walas wa para an no nuwaya nepa kampa ni Anki mati nias, ni no pa osti kati ipan anyase. Wan kilwi. No teko, amo tismati tías. Huasca que ni kake niskatsa wuelisti matise no pa osti para ipan tiase. Wan Jesus kilwi. Nani osti. Ni te il wikak. Nani itstok milawak waa ni te milisti para nochipa. chipa. Amo asis kampa itstok notata nepa il wicak. Sinta amunech neltoca, sinta Neliante te na, notata, no pero para ama, guante ipa, chismachilica yanquishmatosquia notata, guanyanquitstoke. Juan Felipe Kilwi. Nuteco, technezili te mutata, san Juan Jesús Kilwi. Felipe, ya que pía mi acto Amo ante chismati. Ya ya catine ki itstok notata. Waka. Para tenti manimechne notata. Amo ankin el ni notata, wanotata itstoki No pa ka manali catinimechiluia. Amo sanano ka manal. Catinimechiluia, wala te notata cat itstoki pana. Wanyaya Teznetoquilica no camina al que ni me chiluía ni hizo quepano tata, Juanía ya hizo por katinikitoa, ni por no pago Nelia ni me chiluía, se más kichiwas huéli cati neto quezas, quichivas más cuando chicas tienen Notata y kanotoka, ni Pampa Katinani y con el Kiwe Italia no tata. y ni